Muy buenas a todos Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Continuamos aquí con The Evil Within Aquí con Sebastián Castellano El capítulo 11 de reunión Que es más largo que un día sin pan Así que vamos a ver Si terminamos esto ya hoy Capitulillo, al menos Venga, vamos a ver Un poquito ahí despacito Ojo, la cámara de gas Ojo Vale No se puede disparar con explosivos Ni nada de eso Hay que disparar de estos Y son los normales Necesitamos ahí alguno más Vale, tenemos cuatro Equipamos Está equipada No, no está equipada Ahora Ahora. Ojo, ¿eh? HT. qué madre mía. Ahí apagamos la lucecilla. Vamos aquí pegado a la izquierda. Ojo con los maniquíes, eh. Y los posibles enemigos. Que viene ¿O ¿Qué pasa? cuando <ríe> Bueno ¿Vendrá por ahí? ¿No vendrá? Podemos ver un poco Ahí la vista Pero poco más Háchate <risa> Hago los maniquí Vale. Y una heringuilla. Como tiro alguno de estos y me escucho, mira. No sé ve un pimiento con el gas. No sé por qué no nos ahogamos ni nada, pero bueno. Si un gas explosivo. Vamos a ver. Ojo. Eso suena malamente, ¿eh? Ay, ay, ay. Aquí una botella. Ahora vamos a liar con la botella. Uf. muy cagadísimo, ¿eh? Qué juego que te pone. Y nos pueden ver la luz. Ahí está, ahí está. Ojo. Ojo, oh, ¿por dónde está? Bueno, venga, verá. ¡Ay, que me ha visto! Lo vio! ¿Y ahora qué? ¿Sube para arriba o qué, tío? ¡Ojo! Están viendo maldito esto estos ¿Allí está? Sí, tío, menudo Menuda bestia Uf Vale, ya parece que no me ven Ha parecido, vea, que por allá abajo había otro Y trampa y todo, madre mía Uf Chungo ¿No se le puede matar desde aquí a ese o qué? <risa> no me tire, ¿verdad? No, no pueda subir. Uf. ¡Achate! ¿Hay algo? Sí, cerillita. Hay una llave por aquí. Vale, tiro la botella por si acaso. Me quedo con la virota, ¿eh? Hay una llave, dice. Ya te congelaba. Ahí hay uno, tío. Aquí puedo pasar o algo, ¿qué va? Un par de ellos, tío. No sé dónde estará la llave. Como me vean, para mi salida. Ay, ay, ay, ay, ay, que me ve. El cara antorcha. Allí brilla algo. No ¿Esto cómo me van a ver? Ahí hay uno, entonces qué. ¡Ostras, querido! ¡Ay, que me ha pillado! Maldito. La bomba tío. Ay la cerilla, <risa> hemos muerto. <risa> no puedo hacer de cerilla. Madre mía. ¿Qué low Hemos muerto. Parece que no, con una cerilla el aceite de al suelo dice. Sí sí. Otra va a empezar por lo que parece por lo que veo. Bueno. Bueno, ya más o menos sabemos cómo es ¡Venga! <risa> Peligro inflamable, ¿lo veis? A claro, no podemos, no podemos Están de cerilla Ay. Aquí estaba la jeringuilla Vale, y ahora hay que evitar, logro ese. Te meto, ¿eh? La botella no la cojo. Vamos. Ojo que viene, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay. ay. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. esta de batalla si correr o okay. qué no lo vea ahí está creo que no me ha visto aún ¿dónde están? ¿dónde hemos muerto, tío? Vamos vale. Una vez que ya sabe lo que te va a encontrar Pues ya es más fácil Pero de primera, ojo, ¿eh? A ver Esto se ha quedado... Ah, míralo, ¿dónde está? Está buscándonos hace su recorrido Pero de momento no nos ha visto Bueno, vamos a tirarnos Ven, la cerilla Hay una llave por aquí Ay... Este no puede matarlo Con la espalda, tío Se me ha ido, desde luego <ríe> Miedo dan, ¿no? Ahí, ese Si lo mato, tío, por aquí Venga, uno menos Vale, a dormir. No, cerillas no podemos. No se levanten, estamos perdidos. Pero tío, muérete. Ahí. Cerillas no, ¿eh? Cuido la llave o algo. Ahora, ahora. Tarjeta. Uf. De acceso encontrada cerca del cadáver, la fábrica de maniquís. Ok, se te ocurra darle al círculo. Jope, qué miedo dan. Vienen, no le van a dejar escapar, no es tan fácil. Se encuentra ahora la escalerilla. Que era por aquí, pero vamos Y dejamos la botella Efectivamente Uff, conseguido Dale, hombre tan ahora Vale, aquí una escalerilla ¡uf! esta zona, tío Vale, me voy a llevar aquí a la parte de arriba Lo que vimos antes explotar Ojo a si va a haber aquí una bomba o algo ¡Eh! eh, nuestro compi Joseph Nuestro compi Joseph El asiático hace un montón ya que no lo veíamos Bueno, por ahí quien sea, eh Está ahí como viendo Va o sea, a el logro ese o lo que sea Okay. Vale, punto de control Fenómeno A ver esto por aquí Partecilla Uy, ya oigo la musiquita de nuestra amiga Bueno Y la ranchera Uf. Y más acá parece ¿Y una escalerilla? No hay nada Así Otra pieza Bueno Vale, un poquito de munición Cargamos Ahí Este está cargado Y este está cargado Fenómeno tenemos una escalera también para arriba Vale Aquí la puertecilla de nuestra amiga Aquí parece que no hay nada Parece <ríe> Bueno, mucho caos y destrucción Es lo que hay Madre mía, qué pesadilla Corre ¿Tenemos un montón de gel, no? ¿O qué? Vamos a ver ¿Eh? Diario de Sebastián Castellano Agosto de 2012 Joseph y yo tenemos que formar a una novata. Como si no tuviéramos suficientes cosas de las que ocuparme a nivel personal y profesional. Genial, nos toca hacer de niñera. Kidman es joven y está muy verde, pero tiene ese aire de suficiencia tan habitual a los novatos de hoy en día. Cada vez que decido ignorar un poco las reglas, la sorprendo mirándome de soslayo. No comprende que a veces esas cosas son necesarias para resolver un caso. Con respecto a su personalidad, es una persona antipática y distante. Su trabajo consiste en observar y ayudar Pero a veces parece una científica que analiza muestras en un plato Petri Vamos, una placa, una placa Petri Parece que se limita a observarnos sin intentar aprender Hay algo en ella que me enerva Pero no sabré decir qué es Madre mía Yo, o sé, sea, como siempre, dice que soy demasiado susceptible Empiezo a pensar que está enamorado de ella Yo solo sé que debo mantener la boca cerrada cuando ella está cerca Vaya tela ¡Eh! El pijillo! Okay. ok. Ostras. Asesino en serie. Investigador perdido, detective perdido. Míralo, detective desaparecido. Desaparecido el detective del caso del asesino en serie. Se desconoce el paradero y la identidad de la gente. El caso del asesino en serie en una zona rural se enfría. La policía niega que el máximo responsable de investigación haya desaparecido Ok Bueno Aquí no tenemos nada ¿Se le ha olvidado algo? Ahí está la amiga Allí al fondo viene Vale Vamos a ver si tenemos gel. 5.000 es que es muy poco Es que es muy poco Yo me esperaría A tener más eso es que prácticamente no vamos a hacer nada. Así que grabamos partida. Vale. Aquí en reunión. Ven. Ahí está. Ahí estamos. 14 horitas ya, ¿eh? No sé si tendré alguna llave o qué. Creo que la abrimos la otra vez, pero bueno. Y mucha munición no es que tengamos. Pues nada, vámonos. De vuelta bueno. Salimos por aquí Mirad las máquinas estas antiguas Vale Bien. Abrimos despacito Aunque podemos abrirlo a patada Pero bueno Ya lo hemos cogido antes ¿Lleva a algún lado o algo? No No parece que, que lleva a ningún lado Pero bueno <ríe> Muy buenas Un momentín, estamos por aquí Vamos a mirar por si hay algo Bueno que no sé lo que significa eso, tío. Ni idea. A uno que me habla. <ríe> ok. Perdida. Han que buscar una estatuilla, pero no la veo. Oh. Ah, mira ya la veo. A ver si apuntamos bien. Esto. ¿Y ahora qué? <ríe> ¿Aquí podemos? Podemos coger la... La llave... De la estatuilla No sé dónde habrá caído, pero bueno Ojo, que es el Kidman este. El yo sé que diga. Espera, espera. Tenemos que buscarla. Aquí, aquí es el verde. Pero el otro. salta, ¿no? Y tampoco, ¿no? Y tampoco, pues... ¿Y está? ¿Luché me va a comer? ¡Madre mía! <ríe> eh, pues estupendo! Ahora sí nos podemos ir ya ¡Yo sé! Ya no está <ríe> Ok Bueno, por fin Capítulo 11 completado Tampoco nos quedaba tanto la otra vez Pero es que se hace muy... Muy lentillo Y no vea Bueno, vamos a ver Pues damos partida otra vez Aquí en reunión Ok 14 horas y 19 minutos Perfecto Y ya pues sería el, el siguiente capítulo ¿Vale? Ya lo veremos en el siguiente vídeo Así que... Un saludito para todos peñita Capítulo 12. Una vuelta. Lo veremos en el próximo. Chao, chao.